Hola, muy buenos días, tardes, o noches, hoy estamos en un nuevo video para el canal. Donde estamos en la segunda parte de SCP con Timing Bridge. Eso sí, voy a ver la primera parte si no lo vas a entender ni nada <tose> de lo que está pasando aquí. Y bueno, solamente diré que te suscribas, que le de like y que comentes con tus 5 cuántas para que el video se recomiende. Y que te unas a mi Discord y actives la campanita para no perderte ningún video. Sí, así exigente soy yo. Y bueno. Vamos con el video. Bueno, estamos aquí. Estuve haciendo un poquito de cosas fuera de cámaras. Esto. Que estuve experimentando un poquito con el agujero ese que encontré la otra vez. Y me dio este documento que solamente los cinco puede ver. Y ya no puedo estar en Latinoamérica. Cuando salga de aquí me voy a hacer multimillonario con tanto centavo. Y bueno, así como así vámonos a ir a los elevadores, porque creo que ahí no hemos investigado. Creo que a todo esto lo investigamos. Pero los elevadores no. Así que vámonos. Gracias, ahora vámonos de aquí. Aquí no creo que haya algo, la verdad. No creo que me encuentre algo, aunque hay algo raro con ese logro a decir verdad. Es algo extraño ese lado. Ya quitamos la máscara de gas. Y sigamos por aquí. A ver. Una mano. Ok, tenemos una mano negra. Ok. Hay pasos. Escuché pasos. No sé por dónde, pero escuché pasos. Hay alguien aquí, eh Y no creo que sea humano decir verdad Ah, mira, mira, mira lo que encontré A ver Creo que por aquí venimos a decir verdad Aquí escuche, pasos por aquí Va a haber alguien por aquí O algo Tengo lentes de visión nocturna Ya no me pueden matar tan fácil ya puedo ver hasta en la oscuridad, weón. Estoy bien avanzado. Aquí hay algo. No ¿Qué <tose> verga eso, weón? Acá hay una puerta gigante, a decir verdad. Dos de hecho, ahí hay otra. Aquí hay otro. Sí, efectivamente. Tal vez... Y no creo que sea buena idea. Aquí va a haber una puerta o algo. Primero voy por acá. ¡Ah! SCP-939. Ok. qué madres acabo de ver por favor puedes quitar esa música de elevador gracias vamos a agarrar la mano a que nos vamos a ver, para agarrar la visión nocturna vamos a ver si está ahí está ahí exactamente Vámonos. sí sí sí qué buen plan a decir verdad pero ahora hay que tener cuidado con este que es más difícil Pero si sí es la misma bestia lo que está hablando ¿Cómo que demonios va a hacer eso? ¿A amar? ¿Acaso imitan las voces de sus víctimas? Por favor, díganme en los comentarios eh, Que yo no entender exactamente qué son Parecen lagartijas Un peje lagarto gigante esa cosa oh, es okay. Hay que quedarnos aquí Hay que oír los pasos Hay que ir más pagos y nos vamos acá. ¿Qué demonios es eso? Eres tú. Muéstrate tú mismo. No, gracias. Prefiero mantener mi seguridad... Alguien aquí, sí lo sé Y eres tú Vamos No quiero morir Otra vez, a decir verdad, me dio un Susto esa cosa Hay que más pasos ¿Qué es eso? Vamos, hay que esperar Que venga por aquí Pera, pera, pera, antes de que siga el video, recuerda que te puedes suscribir a darle like al video, no te cuesta nada. Y de hecho, ahora mismo soy tan agradable que te dejaré seguir viendo el video sin interrupciones, gracias. Listo. No me voy a mostrar por nada. Literalmente me estás casando. ¿Qué es eso? Soy yo, Coppeviro. Tu mejor amigo. No, no es cierto, yo no ser amigo de esa cosa, decir es verdad Me va a comer antes de poder hacer una relación amistosa Otro más Lo que me faltaba, otro más, maldita <tose> sea Vámonos Hola Vamos. No creo que haya algo, algo. Vamos Si contenidas presionando En El botón vamos a tener Un abuso de memoria Vámonos de aquí ya Mira volvimos a donde mismo Ah, entonces es como un atajo eso. Ok. Me puede servir, me puede servir. Ay, no, no. No pienso mirar atrás, weón. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Viene algo y no sé qué es. No, la música de tensión. La música de tensión nunca viene mal, pero en estos momentos no me gusta decir verdad. Vámonos, vámonos de aquí, weón. No quiero estar aquí. No. No, aquí no hay nada. Por favor... Ah, esta no es A decir verdad, no me gusta Demasiado Esto, la música de tensión No me gusta, espera ¡Se fue! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Lo logré! ¡Logré sobrevivir A ese tipo raro! Y dejó un charco gigante aquí, guón bon! Vámonos, aquí podemos guardar ¡Ay, qué pinche miedo, guón! Bon. Aquí ya podemos abrir, ¿no? Sí, supongo que sí. Tenemos nivel 3. Abre. Aquí podemos guardar también. Aquí guardamos mejor. Y Aquí parece que no es muy buena idea. A ver, aquí podemos abrir. Sí, sí podemos abrir aquí. Una máscara de gas extraña. Ok. ¡Eso es extraño! Mira, <risa> Una tarjeta extraña. Una tarjeta Espera, tengo muchas monedas Puedo sacar una moneda Y agarrar la tarjeta Voy a poner la batería Necesito algo Para poder almacenar las hojas, la verdad ¿Y esto qué es? Puedo abrirla Nivel 4, ok, entonces necesito Una mejor tarjeta Emily, creo que murió, eh no sé por qué, pero tengo ese pequeño presentimiento De que murió Aquí creo que ya fuimos No, espera, aquí no hemos ido, eh Vamos ¡Uh! Esta zona es nueva, eh A ver Mi, mi cartera no la quiero soltar Vamos Esta zona es nueva ¡Oh! Que demonios A ver, nivel 4 o 3 Si, sí, nivel 3 con el nivel A ver Que demonios ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ponte esto! ¡Ponte esto! ¡Rápido! ¡Ah, oh, mierda! Por poco y pensaba que estaba muerto ¡Ah, olvídalo! ¡Me mató! ¡Aún así me asesino, weón! Bueno, chicos, aquí termina el video Tristemente, ya que... Pues Simplemente es un video eh. No es tan gran cosa el video Pero bueno Solamente te diré que te suscribas Que le like Y que comentes con tus multicuentas Que tú tú no es... a mi Discord y actives la campanita Y como dije anteriormente Soy muy exigente Y solamente diré mi frase típica Y adiós